Hicimos la entrega de las amenidades a nuestros propietarios del edificio Adamant. Ahora ellos podrán disfrutar de estos servicios en cualquier momento del día. Realizamos un recorrido de los ambientes principales y les explicamos a mayor detalle el funcionamiento e instalación de cada uno de ellos. Comenzamos por el último nivel donde se ubica la zona de paneles solares, las llaves de corte general de cada departamento y la zona de parrillas. Allí nos dieron a conocer todas sus dudas e inquietudes. Ya en el primer nivel, encontramos instalado el sistema contra incendios automatizado, explicamos su funcionamiento y les dimos algunas pautas para su mantenimiento. También se hizo la entrega de la llave de los gabinetes a uno de los propietarios. Posteriormente conocimos el ambiente del sauna, donde se explicó el modo de uso y compartimos algunos consejos con respecto a su seguridad. Además se procedió de igual manera con los equipos del gimnasio y finalmente recorrimos la cochera y el estacionamiento de bicicletas junto al hall de ingreso. Esperamos que la experiencia de sus nuevos hogares sea de lo más completa y satisfactoria. Somos Ancosur, una desarrolladora de proyectos inmobiliarios comprometidos con tu bienestar. No te olvides que pronto conocerás un proyecto con amenidades increíbles en Huancayo.